...desmienten rumores de divorcio entre el chino y su esposa. Desde hace unos días ha surgido algunos rumores sobre una supuesta separación entre el artista venezolano chino Miranda, del dúo Chino y Nacho, y su esposa Natasha Arauz. Sin embargo, el equipo del cantante desmintió esta información. Dichos rumores surgieron en el programa de YouTube Chisme No Like, donde aseguraron que Aros le había pedido al cantante que se fuera de su casa. Motivo por el que el intérprete habría regresado a Venezuela para seguir su proceso de recuperación. Aunque los protagonistas de esta historia no se han referido personalmente al tema, la esposa y madre del hijo del exintegrante del dúo Chino y Nacho publicó unos videos en su cuenta de Instagram donde mostraba que estaba lavando la ropa de su familia dejando en claro que todavía viven juntos. Ahí está, es lamentable la situación que... ¿Qué está pasando eh, este muchacho? Chino, el chino, el chino. Y este, este tipo de, de controversia desde de que se ha separado de, de su esposa, ¿verdad? Claro, Quizás para hacerle algún daño. Exactamente, o sea, en este momento que él está, van a o sea, creer esos rumores de que ella lo va a dejar. O sea, donde ella siempre estaba con él desde cero y cuando cayó en gravedad con el COVID y esa inflamación, y que como que la dejó. Sí. sí, no, yo sé que ella no Y es una empresaria ella, una empresaria sí. de, de marketing digital y ese tipo de cosas de emprendimiento, la muy dura ella, de sí, de, la, de, eso de multiniveles. personas que se está dando mucho que venden ropa y cosas por Sí, no, y eso de los multiniveles, creo, de los productos sí, y ese tipo de consejos que la gente que tenga problemas pues. No ahí que no sea para si Leíste tu para librito eso? también, por orientarte Claro, y, agu y aguante su estafa también, porque por ahí viene y te rompen el domo con, con 13 tenis. ¿Eh? Señores, llegamos al final. Eh, Saben que hoy es un día de duelo. Duelo nacional, señores. Eh, la, la, la, la muerte, la pérdida de Johnny Ventura. Señores, hasta mañana. Sigan con de hoy.